Váyalo ¿Qué loco? ¿Qué? ¿Qué tú haces? Loco, ¿qué haces mamá? Estoy presentándonos, maldita sea, loco Ese va a ser el intro, de esa mierda así, chico Oja. ¿Qué es lo que miente Todo bien, todo fai, todo cool, todo... Tú sabes le, Hoy le venimos a hablar sobre lo que pasa en carnaval Dime no, que tal? ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué el beta quedó bull de loco y te sabes que fue una loquera, la gente se ah. estaba matando, hubieron como tres peleas. Todo un beta todo loco, este. Uno lo que uno lo que fue, fue a rumbear y uno mamá ¿sabes? Se, se montaron ahí hasta hablando, hasta dichando de la reina. No saben que la gente viene a rumbiar y se pone a estar hablando de estupideces. Entonces también nos pusimos a vender chupeta, mi pana. Oh, tú también la viniendo chupetas así tú sabes, que busca el pan. No claro, decía así: chupeta 20, chupeta 20, cómprasela a la jeva. Mañana estaba valentín tú sabes. Uno le decía así a Boleta, y uno, y Por ejemplo, veamos que pasaba una parejita, mi pan a ver, chupeta para la jeva. Eh, te habla claro: no loco, una, tan, tan barata, mi pana tan barata. Y el loco se quedaba la así la como El pe... no no loco se quedaba así: la, la no quieren a la jeva. así como para sacar la, la, la, la, la billetera. Y, y, y los locos hacían cosas, hacían locos. Vargas, no tengo real, pero voy a hacer un intento, pues Ah, no, loco, y me, nos decían así como que, no, no, está muy cara, que tal, está muy cara. Sabiendo muy que, caro, que estaban no, baratísima weo. no. Bull de barata, estaban regalándola en esa mierda, yo no quería comprarla. Una sola no compraron. Una oíste. sola, chao, una sola. Ay. Cada... Ay. <risa> nos pusimos a comer naranja también, boletísima. no, estábamos a Este día no comimos tanta naranja, viste, comida. Claro. Unas tres, hoy Unas tres nada más. No, estaban buldeados ya no. No, no, la chimbísima. no eran como el la, la otro día aquí en la rumba, ¿viste? <risa> <risa> bueno, y pilla el beta, ¿verdad? Se perdió un carajito, ¿viste? Ah, sí, es verdad. Y, y como te digo, parece que los pares no están pendientes, pendientes de rumbiato, y verga, no. Yo creo que sí, no. el carajito se llamaba Luis Eduardo. Ajá, ese ah ay, lo ay, loco, tú te acuerdas? loco, tú sabes que tiene la mente. Yo estaba, estaba, no estaba ebrio, estaba, estaba tú sabes. Que ebrio, maldito, loco estaba borracho, que ebrio, ay. Estaba borracho, joda. Rascado. Listo, mano. <risa> sí se, El loco, se el carajito Luis Eduardo se desapareció de cuatro años buscándolo ahí. Entonces, la, los papás preocupados, ¿cómo uno más anda preocupado si andan tomando esos mamás, bicho, tú sabes, nada no. Andan no, ¿No andan pendientes? ¿No andan pendientes los hijos? Chau, no. ¿Qué pasó? No ¿Tienen corazón pendiente? Estábamos tirando una foto para subirla para el fase. Entonces, como el, el teléfono tiene el táctil medio malo, una, una cara y todo loca que estaba ahí adelante, entonces el teléfono, uno le estaba dando para, para tomar la foto. Y como el flash tiene el, tú sabes. Alumbre en alta. Marico, alta. la foto se tiró sola se y. Se te... tiró sola, y justamente, pero ven acá, para el suelo, para pa el piso, pa piso, sin tirarse a, la, a los culos la chava ni nada. Para el piso, no, ¿Y nada Y entonces la jeva se picó y qué se tal, picó, que tal que le que tal, que quería tumbar el teléfono, que tal, no. Que le estaban tirando fotos al culo de ella, pues bebé. Y veramente que nos dio, Tirarle foto a tu novia, no se la tira a los culos ajeno, que tal. Bueno, de nada, como si se hubiera Como Si tuviera un pingue culantro en ese beta no, anda. No chance, menor. ¿Estás loco? ¿Estás loco, menor? No, dale. Bórralo. Bórralo. Hey, yo agarré y le dije a este loco: vamos a miar. Y el loco me dijo: bueno, vamos a miar los dos que <ríe> Fue <risa> ah, mentira, fui, fui, mentira. fuimos a más a miarme. Loco fue orinar primero y estaba, tú sabes, una chamba ahí miando. Y marico, que... estaban, estaban tres chamas miando ahí, una pareja que estaba cagando y todo. No, tú sabes, pero ese vi estar en el río, hasta los mojones estaban flotando así como en balquitos y no, junta. <risa> <Uy. risa> sí, yo, entonces... Marico, ah. Y en lo que estoy miando yo, yo estoy miando tranquilo, que tú sabes y entonces veo una loca, que una loca y yo volteo para allá y Verga, pilló el vete, la loca se estaba subiendo, era tremenda de culo ahí, claro. tú sabes Y yo, verga, que la ahí, coño, tú sabes Ah, después de ese vete, nosotros agarramos camino De ahí del paseo caminamos hasta Coquina El pana auriguaro nos dio la cola Coño, gracias mano, oíste, nos salvaste la vida Ah, claro que nos salvaste la vida, oíste tú sabes oíste. sabes Mi mi cariño y mi respeto, y Bueno, el que uno iba ahí en el carro, el loco iba hablando más, y tú nos salvaste la vida, loco, pero tú hablas mucho, marico. Está claro. Te paras. No, loco. Coño, el loco es que se jorungaba la llaguita. Ay, sí, marico, el loco, ay, que yo me jorungaba la llaga, y yo, ay, chavo. Sí, el pana se jorungaba la llaga, entonces uno le dijo, ¿qué pasó ahí, Uriguaro, Tú no eres serio, el loco se puso a reír, y luego ay pero está. Y, y duro ah, ay tan pendiente de jodete qué tal ah coño sí, te metes unos chinazos y no, claro, no, no estamos no pendiente ¿oíste? No, y el pana rompe el pana rompe estaba ahí así el loco estaba así estaba durmiendo, estaba... buenísimo buenísimo el pana rico el loco estaba yo yo me estaba, me estaba date cuenta que yo venía así como que caminando porque me doy en la... pie coño el pana nos salvó la vida y cuando llegamos ahí Estábamos repartiendo, repartiendo unos reales ahí, tú sabes, para irnos para la casa y ver. De ahí nos fuimos, bueno De le... ahí nos fuimos, me para mi casa Y yo para la mía, loco, relajado Llegué para, para allá y no había nadie y me eché un pajazo. <risa> <risa> llegué ahí y no había yo, nadie, oíste No había nadie, loco, se echó no, ya lleg... ve, ya ve <risa> Yo llegué, yo llegué a mi casa y, y lo que vine fue a raspar la paila. Yo una pingue de hambre Marico, sí, si verdad, loco Llegué a mi casa una que comía si yo. Te amo mamá, que tal? ¡Ah! Una que comía yo, ver que lo que me esa Yo, yo llegué y yo lo que dije fue al contrario. Yo dije, mamá te odio. Lo que estaba era la paila y la pela ahí y yo tuve que esa mierda De pana. ¿no? no, no, pero igual, como ya uno había comido temprano, gracias mamá, coño, me fui, me fui para la rumba con comida de vaina, con algo en el estómago y aguanté la pela. Pero al llegar. Coño, tenía una pinga hambre, mi pan Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado, si te gustó el video, dale en la campanita de abajo, suscríbete Comparte este beta. cuando venga a ver hay mucha gente viendo este video Sabe que a los tres primeros que compartan este Betulio aquí, lo estaremos saludando en el próximo video que hagamos Esto fue todo por hoy, así que Chao. Bye <risa> Bye Bye Bye Esto fue todo por hoy, así que Bye, bye. I get up, time is barely on our side, I don't want to waste what's life.